Compitruenos, una cosita antes de empezar el episodio, he podido editar este capítulo después de haber publicado el anterior Así que ya tengo los motes, lo veréis en el layout, tenéis los motes ya asignados a cada Pokémon Aunque en el gameplay no lo veréis hasta el capítulo número 3, así que no os preocupéis que los motes estarán en el juego también Y muchas gracias chicos por el apoyo del capítulo número 1, ha sido brutal, ha sido de locos Likes, comentarios, mensajes de apoyo, o sea, ha sido Espectacular, de verdad, espectacular, mil gracias Sois los mejores suscriptores del puto planeta Y no no puedo daros más las gracias, o sea, ha sido brutal, brutal Seguid apoyando, seguid contestando la pregunta del día Para poder eh, generar ahí comentarios, charlar con vosotros Y que, es, que esto no pare, chicos, que esto no pare Os dejo con el gameplay ¿Qué pasa? Compitruenos, compitruenas, bienvenidos a Pokémon Let's Go Extreme Shiny Lock, claro que sí, bienvenidos al segundo capítulo de esta pedazo de serie que empezó de una manera, empezó de una manera con nuestro starter que ha sido brutal, brutal, podéis ir a verlo pero si no ahora mismo os lo enseñaré, no os preocupéis. Y antes que nada chicos, si queréis un mote en esta serie no os olvidéis de responder la pregunta que tenéis abajo a la izquierda en el layout Quiero que se genere un poquito de debate o de charla en los comentarios Y no os olvidéis tampoco de dejar un buen like para que yo vea que apoyáis esta serie como es debido Así que nada, voy a enseñaros a nuestro starter chicos, flipad con nuestro Albi, nuestro Dragoner Shiny de tipo Hada Psíquico O sea, es que es brutal, la combinación de, tipio, de tipos es Increíble, o sea, no, no, no sé si habría alguna mejor Me encanta, me encanta Además, es como que encima le pega con el color del shiny O sea, es, es, es perfecto es, es, es maldita mente perfecto Y lo único malo es los ataques Chupavidas y látigo eh, Hay que tener cuidado porque ahora tenemos un combate Contra el, el, el, el copyright este contra nuestro rival Y ojito, ojito Porque Chupavidas al menos tiene 80 de potencia O sea, es, es el, el Chupavidas moderno No el antiguo pero la Látigo es basura, compitruenos, ya lo sabéis. Así que nada, vamos a continuar nuestra historia porque no me quiero entretener mucho más. Y hablemos con Oak, Oak, Oak, nuestro profe favorito. Madre mía, vaya, vaya entrada. Hola Echo, ¿cómo le va a tu Eevee? Pues ahí está, en el PC, muy a gusto está el pobre. Debe estar contentísimo. Ay, Eevee, Eevee, hermano. Qué bonito es Eevee, ¿eh? es muy kawaii. Mírale, mírale, es que. Es que... Es que cómo no se le va a querer a Ivy, cómo no se le puede querer No sé, no, es que hay que quererlo, hay que quererlo Parece que a Ivy le encanta pasar tiempo a tu lado Eres un entrenador con mucho talento ¿Cómo? ¿Esto es para mí? Ah, es verdad, que, co que cogimos el paquete Es verdad, su buen paquete, aquí lo tienes Por fin, gracias por traérmelo De nada, tío, soy el de los recados, parece Profesor, mire lo que puede hacer mi Pikachu A ver, enséñanos no, no hay nada, no hay nada que enseñar. Y visitado subido encima esta? y está ahí tan campante, sí, ¿eh? yo molo tú, tú no, chaval. Anda, copi, llegas en el momento justo. Acabo de recibir algo que había encargado para vosotros. Aquí, te... perdona, pero te lo he traído yo, eh, no, no lo acabas de recibir. O sea, ¿qué es esto, eh? ¿vale? Vayas frambu, bien, bien las vallas frambo para poder poder capturar y ayudarnos en las capturas. Esto nos viene de puta madre, la verdad. Alto, no te las stamps que te veo venir. Madre mía, este chico, este chico no, no tiene no tiene remedio. Ay, me ha faltado nada para rincarles el diente Ya veo, copyright, ya veo Una cosita más La forma en que queráis disfrutar de vuestro viaje depende de vosotros Os podéis centrar en capturar muchos Pokémon O bien, en entrenar a vuestros favoritos La elección es vuestra, lo importante es que lo paséis bien Muchas gracias, esa Lección de moralidad, eh, señor Oak Me ha gustado, te la compro, te la compro Claro que sí Chicos, primer combate De la serie, primer combate contra eh, Copyright, contra eh, nuestro rival Copyright Vamos a ver, vamos a ver qué tiene, Espero que con chupavidas y látigo nos podamos defender. Eh, espero, por favor, o sea, por favor. <ríe> Espera, vamos a ver. Oye, Echo, ¿sabes que un buen entrenador no se dedica exclusivamente a capturar Pokémon, verdad? Combatir contra otros entrenadores también es esencial. Si quieres, podemos echar un combate para que veas de qué va la cosa. A por todas. Chicos, primer combate de Pokémon Let's Go Extreme Shiny Lock contra nuestro rival. Veamos qué nos saca. Uh, uh. Eh, ah, se, se, se ha quedado un poco colgado eh. Se ha quedado un poco colgado el juego Pero bueno, un solo Pokémon Grimmer, vale, Grimer Grimmer, Shiny, Shiny Vale, Grimer Shiny Espero que no sea tipo veneno Porque el, el, bicho, el bicho afecta poco al veneno, creo, ¿no? No, no me acuerdo Guerra de Shiny, chicos, Guerra de Shiny Nivel 6, eh. ojo, ojito, ojito Vale, pues no sé si ir con látigo a muerte Para bajarle un poco la defensa o chupavidas es que no sabemos de qué tipo es Así que no sabemos cuánto le podemos hacer Vamos a hacer chupavidas Así, para probar Chupavidas Vamos a escuchar Vale, vale ¡Oh! ¡Oh, yeah! Somos más rápidos y encima le quitamos bastante ¡Mega agotar! ¡Mega agotar! ¡Mega agotar! Bueno, guerra de... Guerra de absorberes, ¿eh? Guerra... Guerra de absorber vida Vale, vale, creo que... Creo que tenemos encarnado el combate, ¿eh? Esta vez... Esta vez hemos salido airosos Nada más empezar... ¿Te imaginas que pierdo aquí hoy? O sea, ¿Te imaginas que pierdo en el puto Primer combate del Loki? No, no puede ser No puede ser No, puede ser. no podemos permitir esto, eso sí eh, Los niveles de todo el juego De todo el juego desde el principio hasta el final Están aumentados respecto a lo que es El juego original, o sea, este juego No solo es complicado porque no conocemos los tipos De los Pokémon, sino que es complicado Porque los niveles están más altos de lo normal O sea que... Nos podemos encontrar cualquier cosa Tengo poca luz, puede ser Vamos a subir un poco, ¿no? A ver, hola, hola Un poquito más, un poquito más ahí, yo, ahí está bien, ¿no? Ahí está bien Vale, Grimer, amigo mío No estás pudiendo conmigo chupavidas Y te voy a quitar ya la vida Del todo, hermano Ahí está, Grimer debilitado, salvamos Nuestro primer combate del loque Menos mal, podía haber sido peor o sea Podría haber tenido un Mewtwo, yo qué sé No sé, llámame loco Y, y no, ha sido un Grimer Superamos, superamos ¿Qué? ¿Cómo puedo haber perdido? Ha recibido 120 Pokégenes, gracias Gracias, señor copyright Esto me pasa por ir de guay dándote lecciones ¡Qué mal he quedado! Debería haber entrenado a mi Pokémon un poco más antes de medirme contigo Ojalá podamos enfrentar... ¿Pero esto qué es? Me ha dejado el bocadillo aquí, se ha pirado. ¿Pero esto qué es? ¿Qué te ha parecido tu primer combate, Eco? Eh? Eevee Sí, Remos... Ibi. Eevee... Eevee estaba... ¡Vamos! ¡Vamos! No lo sabes tú bien Vámonos, compañeros, ya tenemos a Eevee en nuestra cabecita ya, ya podemos disfrutar de nuestro compañero del metal Y podemos continuar Oh, oh, hola, hola ¿Tú quién eres? ¿Quieres algo? Hola, ¡Hola, Echo! Ah, pero mira qué monada tu Eevee, que no se separa de ti! ¡Sois tal para cual! Toma, esto es el regalo perfecto para el dúo tan cuco que formáis Oh, el, co el conjunto deportivo Conjunto poderoso deportivo, vale No, no voy a ponerme a vestir a Eevee porque me da igual, ¿sabes? O sea... Bueno, espérate, que ahora encima te obligan, creo, ¿no? ¿Puede ser? Sí, puede ser Puede ser Puede ser Ay, no, no quiero jugar No quiero hacer nada, compañero Me parece que Eevee quiere jugar contigo Pero no va a ser el caso, hermana No va a ser el caso A ver, botón X, jugar con Eevee Esto lo sabemos Ya hemos jugado a Pokémon Let's Go Vale, vale A ver, chicos Chicos, chicos, chicos Quiero que nuestro Albi aprenda algún ataque Y de momento tiene solo chupavidas Pero si capturamos algún otro Pokémon ¿Alguna otra ruta? No sé si hay ahora o qué O no, o sí O no, mira, Charmeleon Charmeleon Shiny Que lo vimos ayer, chicos Podría haber sido brutal Gracias por hacerme ese favor En la tienda Pokémon tenemos Una gran selección de objetos Que te resultan a más de útiles No sé qué La muestra, ¿no? La poción, bien Esto sí Esto sí, compañeros Esto sí que es útil Ay, lo necesitábamos Lo necesitábamos, sin duda Vale Con nuestra poción en mano Y con nuestro starter en mano Continúa Growlithe Growlithe Qué cantidad de buenos Pokémon Que nos podemos encontrar, eh Puede ser... A ver, a ver, a ver Suena algo por ahí Ah, está haciendo... Muy bien, muy bien Está mi familia haciendo pruebas de sonido Con unos altavoces Muy bien, muy bien Gracias, eh Menos mal que estoy grabando Ay Se han encontrado nuestras miradas Ya sabes lo que eso significa, ¿verdad? Pues que tienes que verte las con mi Pokémon en combate Vale Segundo Pokémon porque... Segundo combate Madre mía, qué rápido, tío Qué puto rápido A ver a qué nivel A ver a qué nivel Dios, se va a petar en todos los combates ¿En serio? ¿En serio? Pescador Cecilio te desafía Un Pokémon Jinx uff. Vale, nivel Nivel es lo que me pregunto ¿Pescador? Pero si no era pesca, <risa> Si no era pescador Vale, perfecto Es que Esto es random Random hasta los entrenadores o a sea, todo Nivel 3 Vale, vale, vale vale. Confiamos Confiamos en Albi A ver, ahí está corte. corte Tiene corte Qué pringao Chupa vidas A ver cuánto le quita Vale Oh, bastante Le quita bastante eh, tengo miedo Tengo tengo miedo Tengo miedo Porque chupa vidas es de tipo bicho, y el tipo bicho no es que tenga muchas efectividades a muchos Pokémon, no sé, no, no sé yo si vamos a encontrar algún Pokémon que nos haga verdadero verdadero daño y nos cueste. Nos cueste. ganarle. Pero bueno, ahí está. Jinx debilitado. Nos debería dar energía. Nos debería dar energía, puntos de experiencia, quiero decir. Y a ver si subimos a nivel 6. Ni de coña, ¿no? Ni de coña. Vale. Bueno. Bueno, nivel 5 no está mal tampoco, ¿vale? Nivel 5 no está mal. Me ha dado tres Pokéballs. Bueno. Es que esto de regalar Pokéballs eh, Va muy, va mucho con Pokémon, ¿sabes? Vale, a ver, salimos de aquí Y... ¿Otro combate? No, no, no hay combate ahora Dime que no ¡Anda, qué contento se te ve, eco. Así que has ganado un combate con otro entrenador, ¿eh? Genial, hombre ya, ya que estamos, aprovecho para darte un consejo Cualquier Pokémon que hayas sacado a combatir Habrá perdido PS, PP o ambos Llévalos al... Bueno, sí, gra gracias Gracias eh, Se nota que, que eres un maestro Un maestro de maestros Vale, vamos a curar ya que, ya que estamos, ya que nos lo ha dicho, pues, pues le hacemos el, el favor, ¿no? Y es que Chupavidas tiene 10 PP, ¿eh? o sea, no es para andarse con tonterías ahí a lo loco Pero tenemos ruta nueva, chicos Tenemos ruta fucking nueva No sé si capturar en la ruta de la izquierda O no, yo creo que sí, ¿no? Porque necesitamos Pokémon, o sea, necesitamos Pokémon a muerte Y cuantos más, pues mejor ahora para empezar Así que, venga, vámonos hacia la ruta de la izquierda y capturamos nuestro primer Pokémon del día de hoy Llevamos 10 minutillos, perfecto Perfecto, perfecto, perfecto El primero que veamos, ¿eh? ¿Preparados? ¿Listos? Vamos a por ello Primer Pokémon de la ruta 22 que es? Vale, no sale nada, no sale nada ¡Abra! ¡Oh! ¡Abra! ¡Abra sí! ¡Abra sí! Vale, no es Shiny Pero no pasa nada, Abra, hay que capturarlo Abra, no te vayas, no te vayas Vale, apuntamos ¿Vamos? Vale, falla No pasa, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Vamos Me cago en la leche ah, eh, Echo, por favor, atina Ahí está Vamos No, no ha sido genial No ha sido genial Pero lo puedes capturar Uno Dos Tres ¡Sí! ¡Sí! Tenemos un Abra, chicos Un poderoso Abra Vamos a ver de qué tipo es De qué tipo es 12 puntos No subimos de nivel Es que es increíble No, no subimos de nivel Ni pagando Abra tipo Siniestro eléctrico Oh, brutal, brutal, brutal el ataque O sea, brutal en los tipos Lo malo es que Abra solo aprende un ataque, ¿no? Duerme 18 horas al día Si peligros peligro se teletransporta a un lugar seguro Aún estando dormido Vale, vale, buen Pokémon No le puedo poner mote porque todavía no he publicado El primer vídeo, pero no os preocupéis Que en el siguiente capítulo le pondré ¡Oh, Clefable Shiny! Clefable, vale Vamos a echarle un ojo a nuestro Abra A ver de qué naturaleza, no sé, qué tiene Siniestro eléctrico, vale Pistola agua y beso. ¡Beso amoroso! ¡Beso amoroso! Es perfecto para dormir. Pistola agua. Bueno, ya sabemos todos lo que es pistola agua, ¿no, chavales? Y naturaleza neutra. Bueno, pues ya está. Pues no está mal. Nivel 3, no está mal. Deberíamos levelear un poquito porque estamos lo que veis siendo tirando a mal. O sea, tirando a mal. Pero oye, tenemos segundo Pokémon de. de. de la serie un Abra, que evoluciona a nivel 18, si no recuerdo mal. Así que, bueno, bueno, no está mal, no está mal Vamos con la ruta número 2 La otra que hemos capturado era la 22 Algo así ponía, me ha parecido Vamos con la ruta 2 Recordad, primer Pokémon que veamos, eh Primer Pokémon que veamos Vamos allá, primer Pokémon Que es Bultor, no Shiny Tampoco, tío ¿En serio no Shiny? Bueno, vamos a por él, obviamente, hay que capturarlo igualmente Así que Voltorb no Shiny, solo tenemos nuestro Starter Shiny Esto puede ser un problema, pero bueno, Voltor Nivel 4 Vale, no se mueve No se mueve prácticamente, así que esto debería ser Fácil Bien, bien, bien Vamos, 1, 2, 3 Atrapado, Voltor Bien, bien Vamos a ver qué tipo es Es que me encanta, lo de los tipos Lo de los tipos es que me encanta, o sea, me, me, me flipa Ahí está el nivel 6, bien Bien ha aprendido Hiper... Hipercolmillo. Bueno, hipercolmillo no está mal, ¿vale? Porque creo que es el que baja la mitad de la vida. No sé, creo que sí, creo que sí. Voltor se ha registrado en la Pokédex. Tipo. <ríe> Yo alucino, tío. Tipo psíquico roca. Llaman dos psíquicos roca, tío. Se dice que se camufla como una Pokéball. Al más mínimo estímulo se autodestruirá. No, por favor. O sea, Voltor, Voltor, tengamos la fiesta en paz, ¿vale? No te autodestruyas. No los podemos usar en combate. No los podemos usar en combate porque está a nivel 3 y 4. Y tenemos que levelear primero a Albi. Así que vamos a... Tiene que estar 5 niveles por encima, así que mínimo Albi tendría que estar en el nivel 11. Uf, va a estar complicada la cosa. Pero bueno, vamos a ver qué ataques tiene. Me encanta esto, o sea, me, me flipa. Me flipa lo de los tipos, tío. Potencia el ataque físico, baja el ataque especial. No me lo puedo creer Chupavidas también. Y danza aleteo. Sube el ataque especial, la defensa especial y la velocidad. Bueno, no está mal, no está mal Pero eso de que baje el ataque especial Es un fail, porque este Pokémon es especial ¡Es especial! Ay, bueno, ¿qué se le va a hacer? Voltor, amigo mío ¿Cómo podemos hacer para levelear a Albi? Tío, es que oigo ruido si me desconcentro, tío ¿Cómo podemos hacer para levelear a Albi sin levelear al resto? Supongo que luchando en combates No sé, vamos allá Vamos a ver qué nos encontramos por aquí Hola, hola Prueba usar un movimiento del mismo tipo que el de tu Pokémon Verás como así haces más daño Sí, si sí, tuviera, claro, o sea, como si fuera tan fácil ¿Sabes? O sea, tú te crees Que la vida aquí es, es easy, easy Vale, primer Pokémon de ruta ¡Oh! Magnemite Shiny, Magnemite Shiny Otro Shiny, sí Sí, sí, joder Ahora sí un Shiny, me gusta, me gusta Los Shiny ya sabéis, son muy claves Muy claves, vaya, no, no quiero usar Una palla ahí está, vamos Uf, uf, espérate, ¿eh? igual se complica, eh Igual se complica ¡Genial! Captúralo Captúralo, por favor Por favor por favor. Uno, dos Tres Y atrapado ¡Sí! ¡Sí! Estamos capturando con mucha facilidad Por suerte Lo único que todos son eh, Pre-evoluciones, ¿no? O sea, todos son evoluciones de primera fase Abra sube nivel 4, tío Abra, Abra, Abra, Abra, Amigo Abra Que no subas Que no puedo usarte, hermano Ay, Magnemite A ver qué tipo es ¿Agua? ¿Qué, pasa? ¿Qué pasa con los psíquicos? ¿Con los psíquicos? ¿Qué ocurre aquí? <risa> tipo agua, tío Tipo agua Vamos a ver qué... qué... Oh, Mook <risa> Un Mook Shiny Vamos a ver qué tipo es O sea, qué, qué, qué ataques tiene Me encanta, tío Es día de capturas hoy, eh. parece ser Día de coleccionar Lengüetazo y destructor Potencia de ataque especial Baja la velocidad Bueno, bueno Bueno, no está mal De lo malo este por lo menos tiene potenciado el ataque especial, que está bien Pero el lengüetazo, tío, que es físico encima Uf. Vamos a necesitar que Magnemite suba de nivel, eh Bastante, de hecho De hecho voy a quitar a Abra y a Voltor del equipo Porque van a subir de nivel siempre por encima de los, de los otros y no queremos eso Bueno, creo que en combates no pasa, ¿no? Vamos a probar, vamos a probar Primer combate, chicos, del... bueno, primer no segundo tercero ya no sé cuál va ya no sé cuál va otro combate tienes un tienes un Pikachu grande no tengo otra cosa grande <risa> vale ya ya para, paramos Team Rocket wow vale se cuelga como siempre se cuelga tres segundos espero que no llegue el día en el que se cuelgue dos minutos vale Sonia Sonia la operación qué tal bien te fue bien ya veo ya te ha dejado de puti de puti madre vale abra abra ojo eh esto lo sabemos tipo abra era tipo <ríe> no me lo sé. Eh, psíquico, eléctrico. No, siniestro eléctrico, vale. Oh, siniestro, siniestro, chupavidas. Impact vale. Manda huevos que se abra, tenga impactrueno y el mío no. Que es tipo eléctrico. Chupavidas. Le mata, ¿no? Perfecto. Poderoso. ¡Poderoso, Albi! ¡Poderoso! Oh. ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Oye, no había oscura ¿no? Porque tengo poca vida si no he luchado contra nadie, ¿no? No sé, me, me he debido desubicar ¡No me lo puedo creer! 80 Pokékenes, bien, 3 Pokéballs Ahí, tú acumula, acumula Pokéballs Como si no hubiera un Tomorrow Vamos a luchar un... ¡Oh, Kabuto, Tío, qué bonito Kabuto. es Lobro Tío, esto es un... la fiesta La fiesta de los Shinies y de los Pokémon Vale, a ver, eh, no, quiero, no quiero chocar ¡Oh, rápida, Shiny! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Flipas, flipas No, no, no te puedo capturar, o sea que lo siento Yo, yo me encantaría, me encantaría, pero... Una pena. Voy a ver si hay objetos, porque creo que por aquí... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí va Sí, sí, sí. ¿Pokeball? Antídoto. Bueno. Vale, los, los ataques, los, los objetos creo que no están random, ¿eh? Creo que no, y no sé si lo puedo hacer. Lo, lo miraré a ver. Lo miraré a ver. Creo que hay más objetos por aquí, puede ser. Aquí a la izquierda. Vamos a comprobar. Sí, otro objeto. Perfecto, lo cogemos. Estoy yendo muy despacio... Pero porque es que tengo que ir despacio O sea, es que al principio ya sabéis que esto mmm, Es hacer equipo eh, Montarse en el, en el Loque, eh, establecerse Y luego ya, luego ya Hablamos de palabras mayores, vale Hay que intentar levelear a, a Magnemite, vale, así que vamos con ello Eh, tienes Pokémon, ¿verdad? Pues venga, en guardia, vamos, cazabichos A ver, ¿qué tienes? No vas a ser un cazabichos No vas a ser un cazabichos, que lo sé yo Se cuelga otra vez y tenemos un nadador <risas> Nadador Jano con un solo Pokémon Que es Magmar Magmar, no es Shiny Oh, oh, vale Magmar no sabemos qué tipo es eh. Este no lo sabemos Vamos allá Vamos a probar Hipercolmillo lo primero, yo creo Hipercolmillo es el que baja la mitad de la vida, ¿no? Así nos aseguramos Quitarle bastante, ah, pues no No es la mitad de la vida, agarre, cuidado Cuidado, esto es tipo agua Agarre, tipo normal no lo sabo, no lo sabo Hipercolmillo otra vez y Magmar Se va al carrer Al carrer Magmar, claro que sí Bueno, bueno, bueno El, el tipo normal siempre viene bien porque Contra cualquier tipo salvo el fantasma Nos, ha, nos saca de un apuro, así que De puti madre. Vale, sube, sube Abra subido a nivel 5 Pues nada ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Sube Abra y el resto no, ¿sabes? Sí, voy a quitarles del equipo, eh Voy a quitarles, tío, porque se le levelean y no los puedo usar. Así que, Abra, hermano, te retiro. Y Voltor... Eh, a ver, eh, Echo, ¿puedes pulsar los botones como una persona normal? ¿Puedes tener un poquito de orden en lo que es, lo que es el capítulo? Voltor, retirar del equipo. Vale. Ahora sí, tenemos a nuestros dos Pokémon que, puede, que podemos usar. Seguimos. <ríe> es que es acojonante, tío. Es increíble, me encanta esta, me va, esta serie. Esta serie, no sé. Va a, ser, va a ser la pena va a ser la pene Hola señorita Perdona, ¿sabes si es Bulbasur en este bosque? No No, no tengo ni idea Pero es que seguro que no, porque si es por Probabilidad, no Directamente así te lo digo, no me gusta esto de que Se bloquee, ¿eh? voy a tener que echarle un vistazo A esto, orritólogo Mickey, te desafía Igual es por lo de randomizar Los, los entrenadores No lo no sé, Dugon Shiny Wow A ver este Dugon, no me des problemas, eh no me des problemas, compañero Chupavidas a muerte A ver si aprende algún ataque Magnemite Porque con destructor Yo qué sé, tío Con eso no puedo hacer nada Chupavidas Es neutro No es muy eficaz Vale, ya, ya decía yo que algo Algo no molaba aquí Ascuas Vale Somos hada, tío Somos puto hada O sea, ¿qué me estás contando? Y psíquico O sea, es que Es brutal Es brutal Hipercolmillo A ver Vale, poco eficaz también Debe ser tipo roca o wow, acero Algo de esto ¿Qué le ha quitado más? ¿Hipercolmillo Ocho pavidas. vidas? Hipercolmillo Yo creo que ha sido hipercolmillo un poco más, ¿no? Puede ser Sí, creo que sí Otro hipercolmillo y cabezazo, wow ¿Ese va en dos turnos? Wow Pues... Se ¿as ha subido la defensa mm, mm, Igual no le matamos, ¿eh? Hipercolmillo, ¿otra vez? Creo que no, ¿eh? No va a morir ¡Ah, oh, qué cerdo! Me como el cabezazo Cuidado Cuidado Dragoner. ¡Uf! ¡Uf! Ese o ha sido un buen golpe, ¿eh? Lo falla, lo falla ¡Quinético! ¿What? ¡Quinético! ¿Me baja, qué? La precisión Venga, hombre Pues chupavidas Que tiene 100% de precisión Parece ser, ¿no? Chupavidas, vale, ahora sí Y Dewgong debería morir ¡Vale! Nivel 4 estaba... Bueno, bueno, hemos tenido el primer, primer combate con problemas, amigos Primer combate medianamente serio Deberías darnos bastante experiencia ¿Verdad? verdad que sí ¿No ha subido de nivel? Un pixel, tío Un fucking pixel y no sube de nivel, tío ¿Qué, qué broma es esta, qué broma Vale, chicos, pues vamos a dejarlo ya aquí, yo creo porque, porque porque, ya es minuto 20 de vídeo Así que espero que os haya gustado este pedazo de capítulo Chicos, dejad un super like de compitrueno, Ya lo sabéis, para conseguir un mote Contestad la pregunta, dejad un super like Apretad ese botón como si lo hubiera un mañana Y nos vemos mañana en el próximo episodio ¡Chao! ¡Chao! Y este Kabutops, ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué quieres?